La gente, el de Turismo, consejero de Turismo... A ver, por favor, salimos ya. ¿Sí? ¿A la guerra, vamos a ir.